Ya de 3 metros para arriba, y tiene 2 toneladas de presión, 4.000 libras. ¿Te ha mordido alguna vez? Muchísimas gracias. Es que no se ve ni el callo al fondo. O sea, es una pasada. O sea, han creado una carretera donde no existía nada, pero, pero inmenso, claro. porque el callo está tomado por saco. Jardines del Rey se llama el archipiélago. ¿22 kilómetros de carretera? Sí. ¿De Pedraple? Sí. Hay que intentar llegar antes de que salga de noche Porque eso es un consejo que sí que nos han repetido muchas veces Intentemos no conducir de noche Y eso que esta es la mejor carretera que nos estamos encontrando En todo el país Pero que en la mayoría de los sitios puede haber animales Puede, puede pasar de todo Con los baches, con los agujeros no sé que son nuestra ruta de oeste a este de la isla. Hasta ahora hemos estado visitando sobre todo patrimonio, cultura y creo que ha llegado el momento de hacer un pequeño cambio porque nos encontramos justo en una parte de la isla impresionante. Nos hemos dirigido hacia el norte para encontrarnos uno de esos paisajes mágicos que tiene Cuba. Una de esas joyas especiales que hay en el mundo. La razón que trae aquí a muchísimos turistas cada año. Esta es una zona sobre todo de hoteles de lujo como este en el que nos encontramos. Hay mucha gente que de hecho viene a Cuba y no sale de estos resorts. Dios, qué espectáculo. Pero es que locura de playa es esta. En nuestro caso lo que vamos a hacer es pasar aquí dos noches porque nuestra idea es conocer un poco los callos y así vamos a intentar descubrir por qué es uno de los paisajes más espectaculares del mundo. Los callos son islas rasas, cubiertas mayoritariamente por manglares y habitualmente rodeadas de coral, lo que genera playas de arena blanca con aguas cristalinas. Y en Cuba hay contabilizados más de 4.000 callos e islotes. Por eso, elegir qué callos visitar en Cuba es probablemente una de las decisiones más difíciles que hay. Uno de los más famosos y próximos a La Habana son los callos de la provincia de Pinar del Río, Cayo Levisa y Cayo Jutía. Pero nuestra idea es visitar un conjunto de callos llamados Jardines del Rey que son los más extensos de Cuba, con playas espectaculares como Playa Pilar, en Cayo Guillermo, catalogada como una de las mejores playas del mundo. Los detallitos que nos estamos encontrando en los callos. Nos han recomendado venir a este restaurante. Estamos en Playa Prohibida. Es un rinconcito que, como veis, es espectacular. Tienes todas las vistas aquí. Un sitio local, auténtico, con comida a muy buen precio. Os dejaremos los precios y todo en el blog. Fijaros, langosta, todo pescado, arroz. de esos sitios que cuando viajas te gusta encontrar. Mm, está buena. Esperabas malo, ¿qué pasa? Oh, ¿eh? Está buenísimo. <risa> Por ejemplo, el pacífico no sabe nada. Pues ¿Está bien. así, no? Explicar qué estáis haciendo. Estábamos comiendo y de repente nos hemos dado cuenta que había un pelícano que estaba pescando está yéndose para arriba todo el rato sube ve el pez y se tira en picada por él entonces estamos intentando grabarlo maravilla de vuelo eh cuando barras antes que es brutal ¿eh? vamos a buscar ¿eh? ahí va ahí va ahí va ahí va cómo cómo pillado mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira por si algunos pensabais que en Cuba solo hacía sol, como podéis ver eh, lluvia absolutamente torrencial, lluvia tropical. Mira, mira, mira, mira, menos mal que la tormenta nos ha pillado ya muy cerca del hotel. Que de hecho ya habíamos mirado el tiempo y ya sabíamos que iba a... oh, no, no. ya sabíamos que iba a llover y lo habíamos programado para estar pronto, para intentar evitar esto, porque se está haciendo a justo de noche y encima diluviando. Mirad cómo está el suelo. Está totalmente inundado. Entonces, ahora mismo estamos circulando sobre una capa de agua. Ya más rápido no tiene el... hola hola! Ya más rápido no va, ¿eh? Mira, mira, mira, se parece a una competición de rallies. Mira, mira, es que mira qué charco, mira qué charco, Lucía bueno eh, parece que parece que hemos sobrevivido ha sido llegar a los callos zona de playa pura y lluvia <risa> Además de playas espectaculares con agua absolutamente transparente y arena blanca, en estos callos también hay mucha naturaleza. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es ir buscando, porque nos han contado que esta es una zona donde anidan los flamencos. Mira, mira, mira, mira, mira, Pero vamos, a, vamos a coger las cámaras, porque aquí necesitamos un zoom grande. A ver, salimos. Eh, vienen a anidar. Nos han dicho que se pueden ver hasta mayo. Están anunciando una fecha muy concreta, que es hasta el 15 de mayo. Que dicen que si antes del 15 de mayo los polluelos no han salido, el resto de animales se los comen. Mira, ahí los tengo. Mira fue Sé que te acuerdas lo que te dije, que de tus besos tenía sed, que yo soy serio, no pa' No, no, no, no, no. Qué bonito es esta animada. No sé si se ve en la cámara bien, pero aquí en directo es espectacular. Esto es impresionante lo de Cuba, ¿eh? Como hay tanto problema con los coches, la gente camina mucho y en realidad, fijaros, estos vienen andando, estamos en el Pedregal y estos son kilómetros. O sea, no sé desde dónde vendrán, no se están haciendo autostop, pero estos son kilómetros. <risa> Salimos de los callos y nos dirigimos hacia la que se puede considerar la zona más importante de la llegada de los europeos al continente americano. Tras pasar una de las peores carreteras de todo Cuba, hacemos una parada en una reserva nacional para la protección de uno de los animales más imponentes que viven en la isla, el cocodrilo. Tiene de 68 a 72 dientes. Lengua completamente pegada abajo, no tiene lengua. Lo que tienes mucha fuerza, ¿no? En la... ¿Te ha mordido alguna vez? No. Ya de 3 metros para arriba, tiene 2 toneladas de presión. 4.000 libras. ¡Qué pasada! El cubano solo habita en Matanzas. En la siena de, la siena de Zapata. De la siena de Zapata ahí. Por ejemplo, el cubano. Esta parte de aquí. Esto aquí es más montañoso, el hocico del cubano es redondo y más corto, es redondo, y tiene dos hileras de concha más que este, este tiene cuatro, sí. el cubano tiene seis, Ajá. iguales pero seis, y es más amarillo, adelante tiene cinco dedos, atrás nada más tiene cuatro, mm -hmm. tiene tres dedos con uñas y dos que no tienen. Y la manera de, de saber el sexo es eh, metiendo el dedo y, y, ah. y se toca, o... se toca. Claro. cuando es macho le toca el pene, Ajá. cuando es hembra tiene un vacío y una máscara que tienen ellos para pescar. sí la ah. 30 grados, todas van a ser hembras. Y de 30 a 35, todos van a ser machos. Ah, o sea, el sexo depende del, de, la temperatura. de la temperatura del huevo, a la que esté el huevo. En incubación. Bueno, en naturaleza será igual, lo que pasa es que no se… puede, claro. Como hay de las dos temperaturas… Se tienen 32 años, que se abandona eso. Y no hay idea de soltar ninguno en ninguna zona, ¿no? Sí. ¿Sí? Lo llevamos un medio natural. ¿Para la ciénaga o para otro lado? No, para otro sitio. Vale. Fue precisamente en este punto donde tomó tierra por primera vez. Hizo una referencia a aquella montaña, como La Silla, para que cuando volviera fuera muy fácil identificarla. Decidimos incluir Cayo Saeti en nuestro viaje porque queríamos comprobar si era verdad lo que habíamos escuchado. Es una de las 34 zonas del mundo con mayor biodiversidad. ¿De qué son los cuchulitos? De eh, ¿Y cómo se hace eso? Estamos en la provincia de Guantánamo, que es muy famosa por la base militar americana. Está eh, ocupado el país y tú le impones eso y ya no se reconoce como igual.